Buenas mi nombre es Juan Romero pertenezco al equipo coordinador del grupo de trabajo infancias y juventudes que lo componen también eh, Melina Vázquez y Camilo Ospina, Melina de Argentina y Camila de Colombia. Bueno, para nosotros es un gusto poder entrar en contacto con toda la comunidad académica Claxo. Eh, es un grupo, el de Infancias y Juventudes, que hace más de 10 años que viene trabajando. Lo integramos aproximadamente más de 100 investigadores e investigadoras del continente, de diversos eh, países, y esto nos ha permitido enriquecer mucho nuestras tres nuestros tres grandes ejes de trabajo que han sido hegemonías, violencias y prácticas políticas y culturales, resistencias y existencias, una segunda dimensión, un segundo eje que es la acción colectiva, las nuevas causas militantes, las relaciones con el Estado y las políticas públicas y un tercer eje que son las desigualdades sociales y el enfoque generacional. Hemos trabajado en, este, en estos años a, tra a través de una metodología interseccional tratando de que eh, la temática de las infancias y juventudes latinoamericanas eh, sean entrelazadas a través de estas dimensiones y de las categorías, eh, evidentemente de generaciones, pero también de género, también de etnia, también de clase social. Y esto nos ha enriquecido mucho todo nuestro bagaje y nuestra producción de conocimiento en esta temática. Entonces, eh, a esta altura del, del caminar del grupo de trabajo, hemos podido, como... Uno de nuestros resultados que nos ha animado es la conformación, el diseño y la ejecución del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Infancias y Juventudes. El OLSIG lo pueden googlear así y van a entrar inmediatamente al observatorio que conjuntamente y gracias a Claxo lo hemos podido poner al aire, entre comillas, es un término un poquito en desuso... Pero bueno, que está allí y en donde hemos, eh, donde ha convergido todos los trabajos que se han venido desarrollando por parte del GT. Por otra parte, también eh, ha sido de motivación eh, participar de los diferentes eventos a nivel, a nivel continental, como los congresos de ALAS, de LASA, eh, la realización de escuelas <coughs> de posgrado por parte del GT. Este año se pudo realizar en Quito, luego de la pandemia. Eh, la pandemia nos, eh, diría, nos desaceleró, pero no nos paró para continuar trabajando y continuar intercambiando eh, resultados de investigación comparada y de diferentes este, resultados que se han ido obteniendo a través del GT. Entonces, finalmente decir que eh, nuestro GT ha podido, a pesar de la pandemia, seguir caminando, seguir difundiendo y sobre todo seguir conociendo cada vez más todo lo que nos falta por conocer acerca de una temática no menor, como son las infancias y juventudes de nuestro continente, que cuando miramos los datos resulta que son las más postergadas, las más invisibilizadas, las más castigadas, las más precarizadas en sus vidas, las más violentadas y nos eh, desafían a generar conocimiento crítico, conocimiento situado, conocimiento latinoamericano para... Eh, apostar, y más que apostar, a dialogar con aquellos que diseñan las políticas públicas y sensibilizar a la opinión pública y la ciudadanía en general acerca de las generaciones que vienen. Eh, los resultados de hoy son los resultados, en definitiva, de lo que se hizo anteriormente y lo, la forma en cómo se están socializando una parte muy importante de nuestras juventudes y nuestras infancias están, en, en definitiva, construyendo la sociedad latinoamericana, no del futuro, sino la del presente que va a tener impactos dentro de unos años. Entonces eh, nos parece de absoluta relevancia el poder compartirlo, el poder socializarlo y que todo este conocimiento no quede entre cuatro paredes, sino que pueda dialogar con la sociedad, eh, toda, con sus actores públicos y no públicos, estatales y no estatales, para tratar de transformar esta realidad que nos desafía desde nuestro GT y nos desafía también como intelectuales de América Latina. Así que agradecer este espacio y estar este, abiertos a recibir eh, sus comentarios, sus sugerencias a través del observatorio, este, de la página del Observatorio Latinoamericano de Infancias y Juventudes este, Caribeñas. Así que bueno, un abrazo muy grande de parte del GT y agradecer a Claxo por, por este espacio.